Claro, yo no la conozco, esa persona. ¿Cómo usted cree que yo le puedo prestar un carro a una persona si sí, yo no la conozco? Pero estaban tomando juntos. Dice no, no estábamos él. tomando juntos. Yo estaba en un negocio y esa persona sí. se me acercó, la cual yo no lo conozco de nada. ¿Qué le dijo él cuando se la acercó? Ella era de San Francisco. Yo, le dije, yo también. Bueno, o sea, ¿a que ustedes no estaban juntos. Ustedes. No, no, nunca la hubiera visto esa persona. ¿Cómo hicieron amistades entonces? No hay amistades con esa persona porque él no la conozco conoce, le repito. ¿Y qué hizo él para sustraer el vehículo? Yo me desperté en una cabaña, no sé qué fue lo que me echaron en la bebida, no, no sé qué decir. ¿En una cabaña? Me desperté. ¿Solo? O sea, ¿usted cree que le echaron algo en su bebida? Sí. ¿Y se despertó en la cabaña? Sí. Solo me desperté. ¿Cuando usted despierta y no ve su vehículo, qué no. sintió Morí de una vez para acá a hacer la denuncia. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo le llegaron el carro? ¿Por GPS del ah, carro. Y pues, yo GPS del carro. Claro. El carro apareció casi a tres horas de aquí, en Monte Plata. Escribe la situación cuando él se le acercó a usted. ¿no? no, él se me acerca, yo estoy sentado y él se me acerca y me dice yo soy de San Francisco, simplemente. Yo le digo yo también, de ahí para allá perdí el conocimiento la actual me despierto aquí a las 6 de la mañana en San Francisco. Y lo que hago, la primera cosa, es coger para acá, a pues poner de la denuncia a las 6 de la mañana, la fiscalía abre a las 8. Me dicen aquí que vuelva más tarde, cojo para mi casa, todavía medio turbido de la cabeza. Voy a mi casa, vuelvo y meto la denuncia. ¿Dónde sucedió este hecho? Este hecho sucedió en La Vega. O sea que este de La Vega me transportó supuestamente aquí, ¿cuál es el nombre suyo mano? Carlos Andrés, muchas gracias Carlos.